La gente de YouTube, lo gran. verán, me he comprado una de playa Monterrey, Así que, arriba el Monterrey, te voy a enseñar. Ok, es lo que quería enseñar. Menuda suerte que tuve. Estaba rebaja, 899, casi 900 pesos. Bueno, en realidad... Eh, Esta fue mi favorita desde que era pequeño. Lo no aguante, vamos arriba, a Monterrey, viejos. Ah, y hoy hace un, un algo de calor. Bueno, no, no, no se lo tomen a mal. es un calor del bueno. Bueno, no tanto. Hasta aquí, si se escriben Game YouTube, nos vemos hasta la próxima. Recuerden darle like, compartan, y sus... compartan con sus amigos y suscríbanse al canal. Y nos vemos hasta la próxima, amigos.